Cuando dañas a una persona, el destino se encarga de triplicar el dolor hecho. Las acciones se vuelven dolor. Porque todo gira, todo vibra, todo vuelve, el karma existe y lo que uno hace en esta vida, en esta misma vida se rinde cuentas, y quien la hace riendo, llorando la paga. El destino es un concepto que ha sido objeto de estudio y reflexión a lo largo de los siglos. Muchos creen en él y en su capacidad para influir en nuestras vidas, mientras que otros lo ven como una simple creencia sin fundamento. Sin embargo, lo cierto es que muchos de nosotros hemos experimentado situaciones en las que parece que el destino está trabajando en nuestro contra o que las cosas ocurren de una manera que parece demasiado coincidente para ser simplemente una casualidad. Esta creencia en el destino es especialmente fuerte en el caso de las acciones que realizamos y su relación con el dolor que causamos a los demás. Se dice que cuando dañamos a alguien, el destino se encarga de triplicar el dolor que hemos causado. Esto significa que las acciones negativas que realizamos tienen una tendencia a boomerang y regresar a nosotros, a menudo con una fuerza tres veces mayor de lo que originalmente causamos. Esta idea del destino como una fuerza que se encarga de hacernos pagar por nuestras acciones negativas es conocida como karma. El karma es un concepto que proviene del hinduismo y del budismo, pero ha sido adoptado por muchas otras culturas y religiones a lo largo de los siglos. Se cree que el karma es una ley universal que rige el universo y que todas las acciones que realizamos tienen un efecto en el mundo que nos rodea y en nuestras propias vidas. Pero ¿Cómo funciona exactamente el karma? ¿Cómo es que las acciones negativas que realizamos pueden regresar a nosotros con una fuerza aún mayor? La respuesta se encuentra en la comprensión de que todo en el universo está conectado y que nada ocurre por casualidad. Todas las acciones que realizamos tienen un efecto en el mundo que nos rodea y ese efecto puede ser positivo o negativo. Cuando hacemos algo bueno, creamos una ola de energía positiva que se expande y se multiplica, generando más bondad y amor en el mundo. Por otro lado, cuando hacemos algo malo, creamos una ola de energía negativa que también se expande y se multiplica, generando más dolor y sufrimiento en el mundo. Esta energía negativa que creamos al dañar a los demás es lo que regresa a nosotros en forma de karma. Al causar dolor a los demás, Estamos creando una energía negativa que se expande y se multiplica y esa energía negativa regresa a nosotros en forma de dolor y sufrimiento. Esto puede ocurrir de muchas maneras diferentes, pero algunas formas comunes incluyen relaciones tóxicas, problemas financieros, enfermedades, conflictos y desafíos en el trabajo. El karma es una ley universal que rige el universo y no podemos escapar de él. Todas las acciones que realizamos tienen un efecto en el mundo que nos rodea y ese efecto se reflejará en nuestras propias vidas en algún momento. Por lo tanto, es importante ser conscientes de las acciones que realizamos y de su impacto en los demás. Además, es importante tener en cuenta que el karma no es algo que se cobre de manera inmediata. Puede tomar tiempo para que las acciones negativas que realizamos tengan un efecto en nuestras vidas pero eventualmente lo harán. Por lo tanto, es importante ser paciente y no perder de vista el impacto a largo plazo de nuestras acciones. El karma también es una ley que funciona de manera justa. Si hacemos algo bueno, eventualmente recibiremos algo bueno a cambio. Si hacemos algo malo, eventualmente recibiremos algo malo a cambio. Por lo tanto, es importante ser conscientes de las acciones que realizamos y trabajar para hacer el bien en el mundo y en nuestras propias vidas. En conclusión, el destino y el karma son conceptos poderosos que deben ser considerados en nuestra vida diaria. Todas las acciones que realizamos tienen un efecto en el mundo que nos rodea y ese efecto se reflejará en nuestras propias vidas en algún momento. Por lo tanto... Es importante ser conscientes de las acciones que realizamos y trabajar para hacer el bien en el mundo y en nuestras propias vidas. Al hacerlo, estamos creando un futuro mejor para nosotros mismos y para aquellos a nuestro alrededor. Ahora, es probable que tú hayas sido lastimado. Y esas heridas te lleven a sentirte tentado, a herir a otras personas. Eso pasa no te sientas mal si desarrollas o sientes una necesidad de vengarte porque a ti te hicieron daño. No es malo sentir esas emociones o sentimientos, lo malo es cuando lo llevas a acciones que en realidad dañan a las demás personas, más a personas que nada tienen que ver con tu dolor. Para evitar eso, te recomiendo seguir estos pasos. Practica la empatía. Practicar la empatía es una manera de comprender cómo te sentirías si alguien te hiciera lo que estás a punto de hacer a alguien más. Esto puede ayudarte a ser más consciente de las acciones que realizas y a evitar dañar a los demás. Practica la gratitud. Practicar la gratitud es una manera de reconocer y apreciar las cosas buenas en tu vida. Esto puede ayudarte a atraer más cosas buenas a tu vida y a ser más consciente de las acciones que realizas. Practica la meditación, la meditación es una manera de enfocar tu atención y reducir el estrés. Esto puede ayudarte a ser más consciente de tus acciones y a evitar dañar a los demás. Aprende a perdonar, aprender a perdonar es una manera de liberar la energía negativa y permitirte avanzar en tu vida. Esto puede ayudarte a ser más consciente de las acciones que realizas y a evitar dañar a los demás. Practica la compasión.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 La autodisciplina es una manera de controlar tus pensamientos y acciones. Esto puede ayudarte a ser más consciente de las acciones que realizas y a evitar dañar a los demás. Aprende a controlar tus emociones. Aprender a controlar tus emociones es una manera de evitar actuar impulsivamente y de ser más consciente de las acciones que realizas. Vivir pleno y en armonía con lo que te ha ocurrido es complicado, desóbrase eso. Pero vamos, que al final podrás superar cada dolor que te esté ocurriendo. Así otra manera en la que puedes encontrar paz después de que te hayan causado dolor. Y a la vez que te ayuden a no causar daño a otras personas, es buscando ayuda en Dios. Considera, por ejemplo, los siguientes versículos que te ayudarán. Lucas 6.37 No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona, y serás perdonado. Este versículo nos recuerda que no debemos juzgar ni condenar a los demás, sino que debemos perdonarlos y trabajar para construir relaciones positivas. Mateo 7:12, así que, todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo también con ellos. Este versículo nos recuerda que debemos tratar a los demás como queremos ser tratados, lo que significa que debemos ser conscientes de las acciones que realizamos y evitar dañar a los demás. Mateo 5:44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por sus perseguidores. Este versículo nos recuerda que debemos amar a todas las personas, incluso a aquellas que nos han hecho daño. Debemos trabajar para perdonar a los demás y construir relaciones positivas. Colosenses 3:13 soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen ustedes también. Este versículo nos recuerda que debemos trabajar juntos para construir relaciones positivas y perdonar a los demás. Romanos 12, 17 a 18, no paguen mal por mal. Provean cosas honrosas a los ojos de todos. Si es posible, en lo que depende de ustedes, vivan en paz con todos. Este versículo nos recuerda que debemos evitar responder a la maldad con más maldad y que debemos trabajar para vivir en paz con todos. Santiago 2.13, Porque si tienen misericordia con los que tienen, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso los publicanos no hacen lo mismo? Este versículo nos recuerda que debemos trabajar para ser generosos y compasivos con los demás incluso con aquellos que pueden no ser merecedores de nuestra compasión. Efesios 4.32 Antes sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios en Cristo los perdonó. Este versículo nos recuerda que debemos trabajar para perdonar a los demás, así como Cristo nos perdonó. Mateo 18.21-22 Entonces, viniendo Pedro a él, dijo, Señor, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Este versículo nos recuerda que debemos estar dispuestos a perdonar a los demás incontables veces, y que debemos trabajar para construir relaciones positivas a pesar de los errores y desafíos. Lucas 6:31, Y como quieren que los hombres les hagan a ustedes, háganles también así a ellos. Este versículo nos recuerda que debemos tratar a los demás de la misma manera que queremos ser tratados, lo que significa que debemos evitar dañar a los demás. Romanos 12, 9-10, Amados, no se amancillen haciendo el mal, sino más bien amén serense con el conocimiento y la santidad. En el amor fraternal no sea engañoso, antes sigan abrigando amor unos a otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Este versículo nos recuerda que debemos trabajar para cultivar un amor genuino y no engañoso hacia los demás, y que debemos evitar dañar a los demás. En resumen, estos versículos nos recuerdan la importancia del perdón y del trabajo para construir relaciones positivas y evitar dañar a los demás. Debemos trabajar para perdonar a los demás, amar a todas las personas, ser compasivos y bondadosos y vivir en paz con todos. Al hacerlo, estamos siguiendo los principios de la fe y construyendo un mundo mejor para todos.